Hola chicas, bienvenidos bienvenidas a susurros del Papel. Mira que me acaba de traer la sex. Mira, qué paquete me acaba de traer la sex. ¿Y de quién es? Pues me lo manda nuestra amiga Isma, madre mía, de Cantabria. Es un paquete súper bonito. Viene súper bien envuelto, súper bien embalado, mira de detalle bueno el hombre me lo traía con un cuidado que es que me vamos precioso lo que yo diga me lo mandó ayer y hoy me ha llegado yo no quiero deshacer nada yo no sé por qué me has puesto tan bonito porque ahora me va vale la pena abrirlo a ver si por aquí se puede abrir no hay que abrirlo por aquí sí o sí y yo no lo quiero romper así que lo que voy a hacer es cortar el lazo el lazo lo corto lo voy a cortar por aquí andando y a ver si lo puedo sacar porque es que me gusta mucho aquí lleva la dirección ya pero, ya, pero, pero, pero creo que está super pegado ahí para quitarlo, una por favor, ahora como lo voy a quitarme, es que no presta lo que en el lazo y no lo voy a despegar, yo quiero romperlo, ay ay, por favor, con la pluma, que trabajera no puedo abrirlo, nada, no, es que me lo ha pegado también, voy a intentar, es por aquí y por allá, en el si es que no tengo un a ay no, dejo, aquí no se me va a despertar, me lo ha pegado, y ahora, eso no lo puedo despertar, ay, Así. es que me lo ha pegado también. bien, ay bonito, es que es muy bonito, pero bueno, se me ha despertado chicas pero es que si no lo puedo abrir, Estoy intentando meter aquí, pero está pegado, a ver, ¡Uf, madre bueno, 3 kilos, 3 kilos de paquete no cogen cámara lo siento, estoy grabando ahora con el móvil porque el móvil está un poquito más, que la cámara y pues pienso que, que se va a ver mejor os dejaré linkado el canal de Irma que tiene canal y sé que ella sigue a muchísima, muchísima estaperas y a gente que hace manualidades bueno, pues si puedo abrirlo os oh, enseño, a ver. este paquete es súper bonito, es que vale una pena que esto yo no tengo que, fíjense, voy a darle la vuelta y lo abro por aquí, más que nada esta que veáis, oh, el packaging, mira pone Spring Primavera, mira, por aquí aquí, así me manda este paquete, aparentemente, ¡Uy! No se ve nada más. Y voy a abrirlo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh. Dios, mirad, por favor. mira qué gozada de paquete. Por favor. mira. Ay, es que yo quiero que se vea bien. Es que es un pasote. Hasta arriba, señora. Eso es, lleno de confeti. Y lleno de todo, me encanta. Inma, te he dicho el paquete, ya vamos. Súper bien, mirad qué bonito, por favor. Mira cómo viene el paquete. Madre mía, Inma. Madre mía, madre mía. Aquí hay de todo. Hay cuentas, perla. De todo. madre mía. De, mira, lentejuela. Mira, lentejuela. Perla. Madre de mi vida, cómo viene este paquete si es que me da pena desanimarlo Si es que esto es fiesta, fiesta Qué bonito, madre mía Bueno, pues vamos a apartar todo a un ladito Para que no se caiga nada Procuraré que se caiga en la caja Para después recogerlo Y voy a apartarlo Lo voy a poner aquí al lado Para, esto que me da tanta pena De verdad, ¿eh? qué cosa más bonita esta no sé ni por dónde iba, pero bueno, bueno luego lo intentaré arreglar. Y vamos a ver lo que es Inma del canal, las manualidades con Inma. Y vamos a empezar a sacar paquetes, ¿vale? Porque aquí hay paquete para parar un tren. Mira. Y lo dorado. Mira, qué bonito. ¿Qué pone aquí? And why take the scenic route. Qué bonito el papel de corazoncitos, súper cookie, rosa, súper cookie. Me encanta, me encanta, me encanta. Y vamos a verlo, vamos a abrirlo con cuidadito. Y aquí tenemos, bueno, mira, por favor, ¿qué paquete. esperad te lo enseño y mira. No me diréis que no es precioso, precioso, precioso. Y vamos a sacar, a ver, lo que ha hecho Mira, ay, mira. En el primer paquete, mira. Me manda un tag de acetato. Mira qué chulo. Con un montón de guasi. Ay, no sé si se ve de brillantito. Este, mirad qué bonito. Qué chulo. Se ve bien, ¿verdad? Y después me ha mandado estas servilletas, mirad, para hacer decoupage. Me ha mandado estas tres. Ay, qué bonita la hortensia, por favor. Preciosa, Inma. Y me ha mandado también de esta un, un, un montón. tú has quedado la las la ganas. Una, dos y tres. Tres también. Qué bonita. Muchas gracias, Inma. Estas también son potencia Qué bonitas son. Qué bonitas son. Más tres. Qué bonitas. Me encanta, Inma. Este, porque como me ha mandado tan, tanto, tanto, tantísimo. Voy a ponerlo ahí. Mira. Qué pacallín, por favor. Mira. Qué pacallín, por favor. Mira. Los girasoles mira qué bonito los lazos todo esto se utiliza yo esto lo tengo que utilizar mira qué bonito qué bonito me encanta y es igual y los otros también esto de guitarra mira Ay, qué bonito flipo mira cuando me dijo Te voy a mandar el seguimiento del paquete porque para que tú sepas más o menos por dónde va y mira el seguimiento de paquete y pone tres kilos digo papá tres kilos digo bueno pues me han dado pues la que viene pues hasta arriba vale mi vida mira vamos a abrir este ¡Un popote! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, ay, ay! Vamos a verlo. ¡Ay, ay, un popote! ¡Qué me gusta! Ay, ¡Ay, qué bonito, por favor! ¡Ay, ay! Me encanta esto del móvil. El móvil lo tengo ahí porque estoy grabando con el móvil. Mira, esto es de algo que me lo da mi hija. Y bueno, pues, haré la lapicero, porque además me cartón un poquito. ¡Ay, qué guay! ¡Ay, mm, qué, qué guay! ¡Ay, qué guay! A ver, por aquí. Pues es que no quiero romper el papel. Nada, no quiero que se rompa nada. Yo quiero aprovecharlo todo. Y todo, pues, ahora. Mira. ¡Será, ¡Ay, qué bonito, Inma! Por favor. Buah. ¡Mira! ¡Qué bonito, por favor! ¡Mira, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Mira, qué bonito! Me encanta, Inma, es precioso con el tul ¡Qué bonito! ¡Es súper bonito! ¿Y estos cabujones? ¿Lo has hecho tú, no? De resina. Qué bonito. Y le ha metido estrellita encasulada. Precioso. Esto lo voy a poner ahí en mi tarro de popote. Pero le voy a poner, a ver, aquí tu nombre. In... Inma. Eh, voy a ponerle hoy es día, hoy es junio del mes 6, del 2022. Y hoy es día. 23, Vísperas de San Juan. Mira qué fecha más bonita. Para recibir algo tan precioso como esto. Esto es magia. Qué bonito. Qué flores. Mira las flores de goma eva, por favor. Esto lo has hecho tú, ¿verdad? Qué bonito. Flipando. Guau. Wow. Es que es precioso. mira qué bonito. Es una pasada. Muchas gracias, Isma. Este va... A mitad de los popotes que está ahí en la vitrina Porque me estaba cogiendo polvo Y no quiero que me coja polvo Mira, esto que no sé lo que es Aquí viene una maderita de mariposa Mira la letra I de Isma Con el marchamo este Y esto no sé qué está Esto viene pegado Ya se está levantando Madre mía, madre mía ¡Hola, la bolita! Madre mía Mira, lo que ha salido Solamente al quitarle el lazo Mira, el lazo es una preciosidad El lazo es de ensueño, mira Es una mariposa Con el marchamo de ella Vamos, no me diráis. Es una pasada Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues... A ver La lentejuela la voy a sacar Para poner a un lado Esta que ha salido antes volando Es una cuenta Y tengo aquí Uy, le doy un golpe a la de esta Mira, tengo aquí Esta cajita ¿Vale? Y entonces, voy a ir echando aquí Sobre todo esto que esto tiene más peligro Que el caballo humano aquí, Esto tiene más peligro Y la, lo que son las de esta Las voy a ir echando aquí Pero es que la, me da miedo de esto. Porque esto con el ventilador tiene vida propia. Esto es venganza, Inma. Porque... Yo le mandé ahí un montón de fideos de ese de fuego de eso. Y está hecho así, para te a lo que ya recoge fideos. ¡Qué guay! Mira, y esta es la puentecita. por oh, la metré aquí. Mira, qué chula. Y aquí me he metido una madrita que este va con la madrita. ¿Vale? Y... Ah, esto. Lo que yo tenía en la mano, que era esto. Vamos a abrirlo. Por donde lo abro. Vamos a abrirlo. Espera, será? Mira, piedra. No sé qué. No tiene, no tiene desperdicios, que Más bolitas. De las peligrosas. De las que vuelan. Porque esta tiene mucha electricidad. A ver. Este salón. Mira, está aparece por aquí. Que por aquí más? Mira. Más cuenta. Más de esta. No lo digo yo que esto vuela. Esto va a tardar. te si trae ni un día. Porque. No sé qué no me tiene aquí. Madre mía. Mira, qué aparece por aquí. Oh, qué bonita. misma! Eh, esto tampoco los tengo yo. Qué bonitas son. Son preciosas. Muchas gracias. Esta no la he visto yo. En Teddy. Voy a mirar si en Teddy hay escobilla para el retrete. Qué bonita. Muchas gracias, Inma. De verdad, ¿eh? que me ha encantado. Y además, el tamaño tan bueno que tiene. Y esto, Qué bueno. Muy bien envuelto. Mirad lo que es. Que no, no. A ver. Viene con muchas bolitas aquí pegadas. Mira, ahí. Que algo viene suelto, que va dando vuelta por ahí. No sé qué es esto. Vamos a verlo. No bueno. a ver. mando. ¿Es este? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uy. Madre mira trabajo, por favor, pero no sé qué bueno, voy a poner bolitas ahí, ah, vale, ya sé dónde se ha y esto pues de momento es la base de algo, diría yo, claro yo diría que es la base de algo que se le ha despegado aquí, esta bolita que va ahí que bueno, ya la pegaré, estas que saltan, ¿eh? tienen vida propia me gusta mucho esto que lo voy a pegar Voy a poner el pegamento de silicona con el lugo mismo. Yo creo que se pega aquí. Se me echa aquí. No sé qué será. Parece la base de algo, pero no tengo ni idea de qué. Ahí. Ahí. Ahí. Que se vaya secando. Y bueno, es un pie muy bonito de algo que, de, que aparecerá, no sé, por aquí. Oye, esto me ha encantado, ¿eh? son preciosas. Y estas bolitas también. Y esto parecen como cabezas de chinchetas. Es muy bonito. Pero no sé qué. Bueno, vamos a seguir abriendo. Aquí hay otro paquete. Madre mía, de que hay aquí. Chicas, un momento, ¿eh? Vamos a interrumpiros para deciros que si queréis tomar o, o ir a cenar o algo, que esto es para verlo, pero muy detenidamente. Porque aquí hay paquetes para mandar, vamos, para tirarnos dos días y verlo bien, ¿eh? Porque es, vamos, estoy alucinada, la verdad. Me ha mandado, vamos, ah, el packaging es precioso. Si queréis levantaros y a por un café, lo que queráis. Mirad qué bonitas. Estas son las que yo compro, ¿ves? Que se pueden desmontar. Qué bonitas son. Bueno, y además cada vez que tiro de un lazo aparecen piedrecitas, perditas. Esto está pegado con silicona. ¡Hala! Así. Mirad qué bonito. ¿Ves? Conforme le da la luz, hace distintas tonalidades de colores. Qué chulo. No tengo ni idea de lo que puede ser. No lo sé. ¿Y esto? Oh, aquí aparecen más cosas. A ver, otra lentejuela a, ahí. a ver Y esto Mira, mira, fíjate que Voy a cogerle ese man. Vamos a abrirla Madre mía Me parece que son lazos Ay, qué bonito Mira lo que me ha hecho Oye, qué chulo, mira De, de, con un vaso o algo Sí, un, bla, un vaso Mira, con cuerda Por favor, Inma Es precioso, mira Vamos a acoplarlo bien Así, ay qué chulo, muy muy bonito. Es como un mira, ¿veis? Qué bonito, hecho de cuerda y dentro me ha metido un montón de lazo. Mira, yo cuando voy al Teddy no se sé compra lazo. Yo nunca encuentro los lazos. Veo, veo a vosotros. Qué bonito este para Pascua, para primavera, es precioso. Qué bonito, este es azul. Pero parece como de, de raso, pero está como vintage. Muy bonito. Y este de primavera también, mira Qué bonito. Isma, muchas gracias, tía. Qué bonito. Es súper chulo, ¿eh? Me encanta. Es precioso. No dejéis de visitar su canal, ¿eh? Porque hace... Ella más que nada ahora mismo está enseñando compritas. Pero las completas también son muy interesantes. Lo digo yo. Vamos a ver más. Aquí vienen un montón más de lentejuelas. Fideitos de estos. Pelitos de estos. De dorado. Es que tengo que quitarlos porque es que hay amogollón. Un montón. Ahí. Y esto es que se vuelan. No se dejan ni, ni coger. No sé cuál abrir. Porque es que todos son bonitos. A ver, voy a quitar. Mira. Qué chula. Una polilla. Mira qué bonito. Ahí van a abrirlo guap, aquí la tengo otra ahí, a ver qué hay aquí no sé, ahora, a ver madre mía, esto ahora lo quitaré y esto lo ha envuelto muy bien todo espectacular a ver, no sé qué es, no tengo idea, es que no tengo idea, es que no me ha dado pizza, no me ha dicho nada, es qué los viene! mira no, la neta, ay, joder, esto Huele, bueno, como a menta o. Oh. Hola. Y esto será para poner el pegamento boca abajo o algún tarro. ¡Ay, qué guay! O algún tarro. Die happy, die happy. ¡Feliz día, feliz día! Mirad, son tarros reciclados. Tarros de plástico, yo creo. Y esto, pues se puede poner esto aquí, por ejemplo, boca abajo. Mirad. Qué bonito, Isma, muchas gracias Se me ocurre eso, porque no se me ocurre que sea otra cosa Para poner el pegamento boca abajo y tal Qué chulo Pues me gusta un montón Mira, son tarros, uno dentro de otro ¿Vale? Para formar un embudo Yo diría que este es hasta de suavizante Que me parece genial Qué bonito, me encantan, Isma de verdad. Son súper bonitos. Me gustan un montón. Es que me tiene súper intrigada esto. Vamos a sacar otro. Es muy, muy, muy, muy grandote. Mira por aquí. Aparece maderita. Igual, igual que la madrita de la mariposa. Voy a ponerlo ahí para después guardarla. Aquí está la mariposa. dónde está. Ahí. Mira, vamos a abrir este. Es la primera vez que hago un Ima. Yo lo mandé a ella ya hace... Se ha demorado un poquito de tiempo el poder mandar Igual que se ha demorado todo. Pero hay prioridades. Y ahí no me voy a esperar Y da la prioridad a las cosas que, que no pueden esperar. Madre mía. Mirad qué bonito. Mirad la pelita como brillan. Qué chulo. Y aquí viene otra piedrecita. Otra de esta Y esto. ¿no? ¿Qué es oye este? compadillo. De polo. De lado. Mirad lo que me ha hecho. Ostras, qué bonito. Madre mía, Isma ¡Qué preciosidad! ¡Qué bonito! A poner pinceles, para poner brochas del cuarto, de, en el cuarto de baño, la brocha de maquillaje. Me encanta. ¡Qué bonito, Inma. Divina paciencia. Ahí no te va a caer la escobilla, María. Venía por la escobilla. ¡Ostras, qué bonito! Madre de mi vida, esto lo voy a poner yo en mi cuarto de baño. Con mi brocha de la cara. ¡Uy, qué bonito, eh! En mi mueble blanco. ¡Uy, qué bonito, eh! Precioso, precioso, Inma, ¡Me ha encantado! ¡Qué chulada! ¿No ves? Eh? Y las flores tienen hasta movimiento. Los, los pistilos. ¡Qué bonito! Es una pasada, eh. Qué bonita, ¿eh? Me encanta. Aquí hay una cartita, una cartita o una postal o algo. He tocado yo aquí. Mira. Otra, otra maderita, un árbol. Más... Siempre viva de esta. Mira, qué bonita. ¿Oh? Estas no se dejan coger. Ahí. Qué bonita, Wilma. Mira, qué tarjeta me ha hecho. Aquí, ahí. Qué bonita, mira Le ha puesto este clip Con tela de saco Qué bonito Lo ha decorado Muy, muy bonito Mira Muy chulo ¿Veis? ¡Hala! ¡Vaya que va! Madre mía Las lentejuelas me han encantado Son preciosas, eh son gordas Esto lo voy a poner ahí Aquí hay piedrita Es que no vea, colega Qué paquete Mira Es súper bonito, ¿eh? ¡Uah! ¡Oh, que por aquí también tiene ¡Uah! ¡Oh, ¿No es se Madre mía A ver. Y por aquí Sí que tiene por otro lado Se está saliendo ahora Porque esto es en 3D El él lo ha puesto con almohadilla de 3D Y se han quedado pegaditas Y ahora, voy pues, a abrirla ¿Ves? Es que tiene mucha electricidad Están saliendo Pero hay de todo, ¿eh? De todo Mira, mira Con, con el ventilador, de tú? Irma, mi hija, lo va a matar A mí por abrirlo y a ti por mandarlo A ver, porque quiero que salga de ahí Que se ha despegado, pero porque tiene una... Mira, ahí, ahora, no se pegaba por eso Madre mía, por la lentejuela Aquí hay otra, aquí hay otra, yo digo Es que está pegada en la almohadilla Creo que ya está, aquí, hay otra bola Ahí, ahora, ahora sí ¿Veis? Aquí hay otra, pero bueno Está la polvita Creo Aquí Ya está porque si no, no deja que se pegue. No deja que se pegue el chivoa. Aquí. ¿ves? Mira. Se pega ella, en la amarilla y el chivoa se despega. Muy, muy chula. La tarjeta es una pasada. Las flores me encantan. Son muy, muy bonitas, ¿eh? Una pasada. ¿Y qué pone? Pues dice. Mira, con un pergamino. Que está envejecido, ¿eh? Mercedes. Aquí te envío estos regalitos, deseando que te gusten tanto como a mí me han gustado hacerlo. Decirte que como pone en la portada, grandes cosas están por venirte. Ojalá y te lo deseo de todo corazón, que todos estos momentos difíciles que estás pasando, ahora se solucionen lo más pronto posible. Aunque a veces no escriba mucho en el grupo, que aquí estoy para lo que necesite. Un abrazo. Muchas gracias. Sí, poco a poco todo tiene solución en esta vida Menos lo que realmente no tiene solución Y ya está Pues mira la tarjeta preciosa Muy, muy bonita Muy, muy bonita Made in love, hecho con amor Made in love Qué bonito, Isma Muchas gracias, hija Pues ahí que vamos Vamos a ir sacando más cosillas Oh, oh. Mira otra maderita, vamos, de barquito, otra molecita, otra maderita, otra banderita. Pero es que, mm, a ver, mm, no es solamente esto, ¿eh? Esta maderita había por aquí. Es que no es solamente eso, es que pegando de todo. Esperarlo que veis, puesto mucho cuidado, pero los híbridos estos del demonio. No, mira, mira, claro que os lo enseño. Mira. Pues bueno, el paquete viene mmm, a rebosarnos. Lo siguiente, es que se ha hinchado. Que voy a tener que coger y hacer una criba. Porque es que es lo que he echado ahí no es nada. Aquí hay más. Mira, el teddy, medio teddy. Me, ella cogió la bolsa y ha dicho, pa' Mercedes. ¡Hala! pues ahí. Y para que no tenga que abrirlo, se lo abro yo. Y se lo echo. Y ya ella sí si eso. <risa> Madre de mi vida. Madre de mi vida, Inma por favor. Esto es para jugar. Mira, más muelecita. Yo le llamo muelecita. Mira, cabecitas de conejo. Es que hay de todo. Mira, paloma. Espera. Más cabecitas de conejo. No, mira. Esta mujer me ha volcado ahí el paquete. Y yo, de verdad, que cuando los compro, que voy con tanto cuidado. Que no se me abra el paquete para decorarlo. Y esta mujer, así, me encanta. Porque es otra forma. Y yo no tengo esta manera. Y entonces, pues, como que me gusta. Mira, estrella, pero estrella, ¿eh? Otra maderita. Mira, Mariposa, mirad qué bola, ¿eh? Bueno, vosotros me diréis, es que... Pues así, esto no es nada. El paquete viene... Mirad, otra maderita que es un unicornio. El paquete viene hasta arriba. Si yo no saco esto, ¿qué es lo que pasa? Que me voy a cargar medio paquete. Y además, las bolillas estas chiquitillas de poliespan, que además de que tienen, se van pegando en todos lados. Pues es que yo no sé cómo... Mirad, ya me digo vosotros, si es que esto no os ha pegado. Que no hay quien la saque de ahí. De verdad que a mí me hace un montón de ilusión. Pero que para abrir el paquete me gusta un montón. La verdad, pero... Mira, es que son preciosas. Las, las lentejuelas son divinas. Bueno, yo pensaba meter todo esto en un sitio y ordenadamente. Pero esto lo he hecho aquí y saltan y se van para el otro lado. Y así. Porque las bolas estas son incontrolables, ¿eh? Ya digo yo. Si para los reyes más en vez de serpentina. Echamos de esto a los pobres de los barrenderos. Vamos, lo volveríamos. Chala. Mira, qué bonita. Es que las lentejuelas son una, una preciosidad. A mí me gustan mucho estas lentejuelas. Me gustan un montón. Pero si es que ya te digo que es que me hallen a la caja. Yo no sé cuánto... ¿Cuántos de estos habrá volcado esta niña aquí? Bueno, vamos a echarlo para allá. Me voy a dedicar... Porque si no... Con todos los paquetes que hay... Bueno, y encima se me pegan hasta los dedos, las manos. Venga, seguimos. Vamos a abrir este... Que pone Love You. A ver. Y... Ahí que voy. Es que yo... Mm, a ver. A ver, a ver. No sale. Entonces, hay que abrir aquí también. Y de ahí. ¿Qué es esto? Ahora. Oh, está pegado, bien pegado. ¡Ay, mira! Me lo ha hecho ella. ¡Ay, así! ¡Ay, qué bonita, Isma! ¡Ay, qué chula la moña! No había visto yo nunca las moñas hechas así de polipiel. ¡Qué bonitas quedan estas telescopia! ¡Qué bonita, mira, de unicornio! ¡Qué bonita, Isma! Recuerda, remember. Qué bonita, qué pasada, qué trabajera, madre mía, qué ilusión de verdad, eh, que me encantan, que me gustan un montón. Esto se lo voy a poner a, a aquí donde venía, ¿vale? Para que no se me Qué bonita, bueno, son preciosas, de verdad, me gustan mucho, mucho, mucho. Vamos a abrir más, aquí hay más. Esta la, la de polispán, yo la utilizo mucho para ponerla alrededor de las flores y me gusta mucho, mucho como queda, muchísimo y esta mmm, lentejuela ya vuelvo a repetir, que es que me encanta, me gusta mucho hasta el color sigo, porque aquí hay para cantar para jugar vengo 7-8 veces, mira, vale, vale para allá vuelvo a sacar, a ver, si que me... ah bueno aquí hay otro mirad, este que es como una taza, con un... que pesa un quintal, tú hay que decirlo con una florecita Mira qué mono Y el chivoa es precioso Es un pajarito Qué mono Vamos a abrirlo Uah, Es que quiere saltar por los aires Ahí Vamos a abrirlo Hay que abrirlo además por aquí Ay. Yo, Esto viene muy prieto No sé si queda algo que se rompe Madre mía es Y además que Que pesa un montón Vaya, atrás. No sé lo que es. Parece un tarro. Parece un tarro. A ver. Me gusta, Inma. Me gusta porque recicla mucho. Y a mí me gusta mucho reciclar. De verdad que sí. Yo en mi casa separo basura. Y lo que puedo. Que digo Me va a valer. Me va a valer. Tengo de mierda que me llega el techo ya. De verdad, mi Que Claro, si no guardarás tanto. Mejor que... pues, digo, sería una acumuladora de esas que, que salen en la tele. Que tiene. Pues, pues, probablemente. Ay, qué bonito, Inma. Mira. Joder, Qué bien te sale esto a ti, ¿eh? Mirad que... Qué tarro, mirad, qué bonito. Por favor. Qué bonito. Qué chulo. Toma. Hala. ¿Queréis más? Chín, tato, chín, Madre mía. Está ahí. Qué bonito. Es que quiero apartar un poquito Tengo las manos del calor sudando. A ver... Madre mía lo que me ha hecho tenida, de verdad, mira ¡Ay, qué bonito. Esto es un dono. Una galleta esta de la pasta esta que se ha desecado al aire. ¡Ay! una piruleta. Ay, qué mona. Bueno, bueno. mira Una nube. Y aquí, que yo esto no lo voy a sacar porque es que está más llenado el tarro. Mirad, me ha metido dos bobinitas de hilo, una lleva un hilo dorado entrelazado en, en naranja y este es lila. Y después, toma, mira, gotita de esta de, de Teddy, que esto no lo saco yo, ¿eh? Ahí está, toda revuelta. Muy, muy chula. Me ha gustado. El tarro es ¿eh? una maravilla, pero una maya, maravilla, ¿eh? Ya lo digo. Esto está hecho con decoupage. Mira, qué bonito. Mira, qué chulo. Qué bonito es. Oye, se te da tiro esto, ¿eh? De lo de las cuerdas y tal. Esto lo voy a sacar y lo voy a poner a paz. Madre mía, Isma. ¿Qué pasote? ¿Te has pasado? macho ¿te has pasado? Esto lo voy a poner por las cosas de la costura. Pero yo no tengo que mezclar la, la costura con el scrap, porque si no ya... Vamos, con lo que poco que veo, no encuentro yo una aguja. Como no me la pinchen... Esto te digo, ¡ay, que me he Pero no. Ay, Dios mío, Dios mío. Venga, vamos a seguir abriendo. Que todavía esto... Ya se me había olvidado, pero, pero no Madre mía, si ¿sí es que aquí hay Por favor, mira Estos son flecos, que se han enganchado en lo que yo había visto Pero ahí, ahí, vamos A por una tienda, porque yo te diga voy, eh Venga, te voy a coger ¡Ah! Madre mía, por favor Ah, te lo acá, ¿sí? ¿Sí? Mira Este Es otro Mira Toma, toma Como van cayendo como tengo pega la mano sudando se me pega la mano y se va a caer al suelo está ahí está aquí vamos a ver voy a abrir a ver si puedo y ese de allá por lado ahí vamos a abrirlo mira el lacito que me ha puesto super, este, este rosa es el que me gusta a mí para el verano me encanta este rosa qué bonito eh y lo ha pegado aquí con silicona mira este rosa me encanta me mucho ese tono de bolsa. Me recuerda mucho cuando yo era chica. Los juguetes, mucho venían en ese tono, en ese color. Por lo menos los míos. A ver. Vamos a ir abriendo. Aquí hay más piedras. Y esto. Ah, me ha mandado. Retales de. Trocitos de tela. Bueno, aquí mmm, saldrán más. Mira. Mira, ¿qué me ha mandado? En azul, mira este, qué bonito este, qué bonito, mira, en verde, wow, qué chulo, en rojo el mismo, pero en rojo, un trocito, un retal este de naranja, mira este, qué chulo, yo, yo de esto también me dieron a mí un montón. Mira, qué bonito. Mira, huele bien esto. Mira, qué bonito. ahí este, mira. Qué bonito, mira. Por aquí. Este es el revés, Y ¿no? este es el derecho. Qué bonito. Muy, muy chulo. Mira. De dos colores. Tachan bien esto este en azul es igual que el otro pero en azul para hacer un pañito un caminito de mesa mira qué bonito este y este el lila mira qué bonito no lo voy a abrir porque este parece más grande y se me va a ir de madre porque se me va a caer todo, todo esto por el otro lado De la mesa No sé, ya te digo Y ahora lo único que faltaba que se me enredara En la Mira Plata No, es lila En En acarado, Y lleva como un hilo plateado Muy bonito Y este Marrón que también es grande, eh Mira Es muy bonito Muchas gracias, Inma. Me gusta un montón, de verdad Si no se ha venido... A ver, lo voy a poner aquí Me gusta un montón, lo estoy apartando porque vienen más cosas A ver, aquí hay otro Mira, en gris Vamos a abrirlo Ya lo abro ¿Qué Es esto ¡Qué guay! Mira, el packaging No me había dado ya ni cuenta del packaging, ¿eh? Ya, tonterías las precisas, voy a lo que voy Ay, qué chulo Ay, Isma, muchas gracias, de verdad Mira, Madden Maden with love. Qué paca más chulo Pero es que esto me encanta Sabéis que es un Ay, mirad qué bonito Me encanta, mira Ay, qué bonito Es un carrito de como Que lleva un helado Qué bonito Oye, Inma, es precioso Muchas gracias. Me flipan colores. ¡Qué bonito! ¡Joder! ¡Qué chulo! Este, este lo guardo. Yo lo tengo que poner en mi cortina. Porque este me gusta un montón. ¡Qué bonito, Irma, Muchas, muchas gracias. ¡Qué bonito me gusta! ¡Más! A ver. A ver. Tengo que por aquí. Un oh, pajarito. A ver, a ver, a ver, a ver. Madre mía, Isma. Tú te has pegado, ¿eh? Esto es venganza. Más lentejuela. mira ¿Ves qué digo? Esto salta, esto, esto salta como quiere. Madre mía, esto es una venganza de la me imán te va a tú cuando tú yo te mando, te mando, otro, te mando, otro, mando paquete, otro paquete, ¿eh? ¿eh? Yo no digo nada. Aquí se me ha metido una, una lentejuela, así que tú para afuera. Yo no puedo, no puedo, no puedo, no para ah, porra, fuera. Esta no vale, porque está en música y ahí no coge, fuera. Ahora os voy a enseñar. Mira, otro paquete. Con una mariposa dorada Preciosa. Claro que lo voy a enseñar. No te vayas a creer que no. Esto es una venganza. <ríe> bueno, bueno. Claro que lo voy a enseñar. Claro, no Pero sí es que pero sigue la misma. <ríe> por favor. ¡Hasta botones, señora! bien han aquí! Estamos por ahí suelto. ha caído otro Game No me de botones cuenta, madre mía. Mira, esperalo, un minuto. ¡Tabujones! ¡Todo esto está por ahí! ¡Ralando! ¡Otra cuenta! ¡Vale, amor hermoso! Bueno, ya se están cayendo, ¿eh? Lo digo de verdad. Por el suelo. Bueno, vamos a abrir este uy, a ver Uy, si es que A ver, yo he estaba muy bien, pero al final A mí esto me desespera A ver <risa> no estoy pasando bomba. Ay, a ver, a ver Aquí hay algo que tiramos de ello Y Ay, qué bonita, Emma. Estas tampoco las tengo Qué chula Madre mía mira qué bonita Las flores y este, este sí lo compré, de marquitos de flores, de marquitos de... Mira este, son pegatinas, ¿eh? Qué chulo, me encantan. Y después, flores, que esto nunca viene mal. Esto me encanta, porque las flores, a ver, las utilizamos y cuando utilizamos, no utilizamos una flor. Entonces tenemos que tener bastante. Muchas gracias, Isma. Aquí hay otro Home sweet home Hogar dulce hogar Sweet Esto me lo de quitar, A ver Y ahí que voy Y ahí que vamos Cuando digo abracadabra Ay, ay, ay A ver, a ver, a ver A ver Y tira Y tira porque me toca A ver No, no puedo tirar Guau wow. Uy Mira, qué mona, qué bonita. Mira, qué chula, qué mona. Y estas, esta me encanta. Qué buena. Ah, esta es la que me has puesto tú en el packaging. En este, míralo, parecida, no es el mismo. Ah, ah, ah, mm, mm, mm, mm. qué guay. Madre mía, Inma. Qué bonito todo, de verdad, Inma. Mm, me ha encantado. Y me lo estoy pasando mm, de muerte, nunca mejor dicho, con la bolita de polispan. Lo demás, mm, pues como que no mm, pasa nada, pero la bolita de polispan... Madre mía. la a correr. la a correr a la calle. ¿Este? ¿Este es una caja de a, a ver. Mira, una maderita de un búho. ¡Hala! la ¡Izma, te mato! ¡Ah! ¡Izma, por Dios! ¡Izma, por Dios! ¡Izma, Dios. Por, Dios. Dios. por Dios! ¡Madre mía! Y hay más, ¿eh? Oh, todo lo que está saliendo de aquí. Esto es venganza. Esto es Esto venganza. venganza. Esto es venganza. Esto es venganza. Mira, qué bonita la madrita del huevo. está la quito. Bueno, y todo lo que, que se ha quedado ahí enganchado, Anda, ya no saco ni una más. Mirad qué bonita. Precioso. Un pincho escrapero. Mira qué bonito. Mirad qué bonito. Mm. Que hay más, ¿eh? que están cayendo. Madre mía. Y aquí hay más. Mirad qué bonito. Qué fino. Me ha encantado. Este packaging me gusta mucho. Madre Este lo voy a reutilizar. Voy a sacar el pincho escrapero. esto se ha pegado aquí se ha pegado a ver oh, oh. ahora rayetes son a ver a ver me estoy ahora uh. mira este para utilizarlo. Y mirad mi pincho. Ay, qué bonito. Me gusta, me gusta, me gusta. Mira, qué bonito. Una almejita, un delfín, una llave. Qué guay. Man, muchas gracias. Ya tengo tres. El de Eva, el tuyo y el de la hermana Crapera. Aquí. En ya tengo otros tantos, pero esto lo dejo aquí. Ay, qué bonito. Me gusta un montón, de verdad. Es precioso. Y los colgantes me encantan. Ah, ah, ah, Sabéis que ahora en mi casa eh, tener un pincho de scrapero es imprescindible. Es imprescindible para todos. De verdad, ¿eh? Palabrita del niño de fuego Entonces, tengo aquí y tengo allí. Porque todo el mundo... Mamá, un pincho de eso que, que te manda... Madre mía. Un pincho de eso que te manda... ¡Oh, por Dios. Si es que esto es... Madre mía, madre mía. ¿Ha cogido la bolsa? De... Y, me la... y me la ha volcado. Palabra. Es que lo voy a enseñar. Madre mía. Pero... ¿Tú te que me aquí haciendo...? Madre mía, yo te mato, te lo juro Y es que está todo revuelto y entre todo, mira, hay cabeza de Mickey Hay estrella, por ahí he cogido antes un lazo que se me ha resbalado Y yo solo no me he mm, Mira, el lazo, si es que ha cogido, yo te digo yo que está cogido la, la bolsa y he dicho todo a ella, andando Madre de mi vida, lo que, bueno, lo voy a enseñar ahora, eh Aquí, mira, vamos a abrir este Este, mira Con un slime mile y tan slime mile, Me voy a tirar Recogiendo Y esto Esto que lo voy. A ver. no te Bueno. Para allá, para allá, para allá. Mira, esto lo quitaré. Ahora, se lo, ahora tengo que revisarlo todo. Porque yo el lobo no lo quiero tirar. No, a ver, a no ser que se quede muy bien. Yo la, la, el papel de seda se queda basura. esto ¿eh? Una mosquitera para la ventana. De 1,30 por 1,50. Ahora... Y esta es una mosquitera también para ventanas de 1.30 muy fuera, mosca y mosquito. Bueno, pues prefiero esto. A no el chisme eléctrico ese que no discrimina y los mata todos. Y después tenemos a los pájaros pidiéndonos comida. Porque a mí me piden comida los pájaros. Me, bueno, esto, ¿qué hago con ellos? Lo que se me ocurre. Tú sabrás. Lo habrás utilizado para algo. Y lo, me lo habrás comprado por algo. Pero yo no creo que sea de mosquitera. Así que. Cuando pueda, me enseña. Me dices para qué lo utilizas tú. El pincho este sigo sin saber. No sé lo que es. A lo mejor estoy metiendo la, la pata. ¿Tú de dónde vienes? La loca. ¿Tú de dónde viene? Sí. A ver. Yo voy a abrir este. Que también es chulísimo. Y también viene. Ah, mira, qué bonito. El pincho que no sé para qué. Le preguntaré a ella. Porque es que no tengo ni idea. Ah, será para poner la servilleta y ya está, ¿no? Que ya la ha decorado. Pues no, no tengo ni idea. ¿eh? Vamos a tirar de aquí. Aquí viene algo más. No, mira. La ramita y esto va fuera, Porque esto lo quiero yo. Ahí. Y esto, acá. ¿Qué me ha mandado? Mira, qué bonito. Con la mariposa y los cascabeles. allá ¡Ah! Son los nuestros, pero... A ver. Este va vale, a haber que romperlo, porque está enganchado ahí. Sí. A ver, hay que romperlo. A ver. ¿Cómo lo hacemos? Voy a meterle las tijeritas. Las tijeritas que antes eran de mamá, pero cuando mamá se va, la tijera des. Bueno, me la he encontrado desmontada. La hemos vuelto a montar. Menos mal que estaban todas las piezas. mira Qué chulo. Son, eh, efectivamente, son adornos o Un adorno extraperil Madre mía, Inma. Madre, Madre mía, mía, mía, Inma. mira Es que... mira Qué chulo. La M de Mercedes. Se. Sí. Mira. Qué bonito. Madre mía. Madre mía. Mira, qué bonito. Con un pescadito, Con un cascabel. Pues qué bonito. Y este una maceta. Mira, qué mona. Esto no lo había visto yo. Madre mía, Isma. Qué preciosidad. Y el enganche es un corazón. Esto está precioso, qué bonito, mirad, esto lo que voy a hacer es que como yo tengo mi cortina recogida con una alzapaño, pues se lo voy a colgar, porque es que me gusta mucho cómo queda así. Esto puede ser un alzapaño perfectamente, es que es precioso, madre de mi vida y además es contundente. Nuevo, es muy bonito. ¡Se ha apagado! Mira, qué bonito, ¿eh? Muchas gracias. Me gusta un montón. Aquí hay otra cosa. Ya que este no te poner un más allá, porque más allá, más allá, más allá. ¡Uy! A ver, a ver, a ver, a ver. Mira. Mira, qué ingeniosa, ¿eh? El tarrito este, Thompson o Johnson, lo ha puesto entrete y después detrás le ha metido como... La flor y tal, como aparentando que es un jarrón y le ha quedado precioso. Y yo estoy levantando porque lo quiero. Bueno, ahora lo recorto. Ahora lo que voy a hacer, vamos a abrirlo. Más florituras. Parece que estoy cayendo un partido de fútbol. Esto, no sé qué. Esto es durito, pero no tengo ni idea de qué de, debe de, de ser. Y, madre mía. Esto lo quiero. ¿Esto qué es? Mira Qué bonito Qué precioso shock, shock, shock. Qué bonito, Inma, mira Al detalle, ¿eh? Qué bonito Mira, se cierra con un lacito Mira los colgantes Mira cómo se pegan Y vamos a abrirlo ¿Esto qué es? Se sale. ¡Ah! ah es como una especie de loa de pack Me ha metido flores lila. Ahora, y por detrás. Mira, qué bonito. No lo había visto. Precioso. Aquí lleva un bolsillo, mira. Y al filo le ha puesto ganchillo. ¡Qué bonito! Hello, Friend. Mira las maderitas de mariposa. Y de flor. Mira, qué bonito. Oye, qué papel más bonito. Qué bonito. Mira. Un, cat, un cactus. Dos cactus. Tres cactus. super gigante. Precioso. Qué bonito. Anda, y aquí me ha metido... Oh, hay otro bolsillito. Y aquí me ha metido un sellito de mintopía. Ahora, y por detrás más. Un sellito de mintopía que no... Pone, mirad qué bonito Mirad la piña Y por detrás, mirad Ay, qué bonita La ranita Y esto que No sé, me parece que es un dinosaurio Es precioso Con mucha muchas gracias Me ha enamorado y encantado Qué bonito, muchas gracias A Inma, me encanta todo, de verdad Es muy, muy bonito Es una loa de paz Ah, pero es que aquí hay más. ¡Oh! ¡Ay! Pues me ha mandado lo de esto del líder. Del líder. de. Liden, de, Liden, de... No creo que ya estoy. Del, del Teddy. Y lo Daikud lo... Yo he comprado. Y creo que este. No, no lo recuerdo. Lo compré el otro día con la mamá de Ana. Que lo encontré. Creo que sí. Que tengo un paquetillo. Muchas gracias, Inma. Esto pues lo gasto yo. Bueno. Pues igual que tú para todo esto mira, es preciosa espera, que voy a meterle aquí el, la mariposa y, y el, la flor y esta que se me voy a meter aquí, pues muy bonito Inma, de verdad es precioso muy, muy chulo me ha encantado muy bonito ¿qué os parece? ¿qué os parece? Se ha vuelto loca esta mujer. Y yo creo que esto, que estoy dando la vuelta, que no es para nada. No trae nada. Sino que esto es una decoración de esto mmm, para poner el rollo de servilleta. Creo. Ahora le voy a preguntar, pero yo creo que sí. Yo creo que sí que es para el rollo de servilleta. Y la ha quedado fenomenal, ¿eh? La verdad, esto... Este me lo voy a llevar para mi mesa de Cádiz. Que allí sí tengo rollo. Aquí no. Aquí las compro sueltas. Vamos, sueltas. Servilleta. A ver. Y aquí. Está bien. Bueno. Y aquí. Que ya este ya es el último. Que me queda por abrir. Que pone Make, make It Happen. Happen. Fija. Más no fácil que escribir y leer. Igual. Tú dices una cosa y lo no escribí igual. Pero no te inventes. No pongas palabras de más. Y nosotros, que encima. Quitamos palabras. es <risa> todavía más difícil. A ver. Vamos a abrirlo y esto me da la nariz que parecen papeles. Son sellos. ¿Esto qué es? Inma, Inma, Inma. A ver, vamos. Ay, pues ahora. ¿Esto qué es? Esto nunca lo he visto. Mirad. No sé qué es. Gorju Santoro. Parecen sello. Mirad. Parecen sello. Pero no pueden ser sellos porque esta cartulina está como así: tiene como relieve. Mira, o, o, o, o esto es lo que llaman sellos digitales. No lo sé, ¿eh? no lo sé porque yo no tengo impresora y entonces, qué chula, me encanta. Y para recortar, ¡ay, qué bonita esta! Para recortar y pintar, me gustan mucho, me gustan mucho, Inma. Mira. Para Navidad, forever, be me, Valentine, qué bonito. ¡Wow! Mira, los diablos esto. Oh, y esta, mira. Y aquí me ha mandado otra. Esto lo impreso tú, ¿no? Oye, qué chulo. Yo me quiero comprar una impresora, pero mi marido dice, ¿para qué te voy a comprar una impresora? Si no la vas a utilizar, no vas a saber. Pues es verdad que tengo ahí la cameo Y no sé utilizarla, la dos Y no la he... No, no, no Y más Aparte de que Me acuerdo mucho de la leche que te dieron Por... No por nada, ¿eh? Por estas bolitas, mi compadre Ahora os voy a enseñar Cómo sigue la caja, ¿vale? Pero A ver Mira esta es la caja Voy a quitar lo gordo que sería esto Que por ahí entre medio Todavía queda, ¿vale? Voy a quitar los flecos estos amarillos Y mirad Mirad Pero es que Ahí debajo todavía hay más Y por ahí hay más Porque claro, el hombre de correo No trae la caja sin moverla Hay de todo Hay arandela. Mirad, cabujones, estrellas, esto que es, maderita, cabezas de conejo, botones, nada, pues Mercedes, ya sabes, te sienta esta noche a ver la tele y en vez de ver la tele te pone a mirar, cuenta, bueno, bueno, bueno, esto es lo que hay y ya está, así que nada, me voy a poner a recoger todo esto que si lo llevo a saber, el paquete se queda aquí y, y, no me, y, y no me lo puedo llevar. no me lo puedo llevar en paquete. Tengo que meterlo en maleta porque he venido andando. No llevo coche. Y entonces me lo tengo que llevar así. Y nada, nos vemos si queréis en un próximo vídeo. Que yo supongo que a esta altura, si esto se sigue saliendo yo no sé dónde salen tantas... Así que están aquí. Eh, que digo yo que a esta altura. Eh, ya supongo que lo próximo Pues será un. ¿Cómo se llama? Un uno de comprita Que lo voy a grabar ya. Aunque irá detrás de este. Pero ¿por qué? Porque ya que he venido cuatro días a la península, hacían. no he comprado mucho, pero hay cosas que me han hecho falta. Y, entonces, y esto lo voy a guardar aquí. Y entonces he ido y he hecho alguna comprita. Y ya os digo nada de... Uh, pero sí que he comprado. ¿vale? Y, y yo haré... manitas de... Chicas, os dejo. Eh, espero que os haya gustado todo tanto como a mí. Creo que esto, ahora le preguntaré, pero creo que es para poner el rollo de cocina. Que ella lo ha... Esto creo que es corcho. Y con un palo, mira lo que ha hecho. Creo, creo que es así. Que está reciclado y me parece una idea increíblemente mmm, buena y lo ha reciclado y le ha quedado fenomenal la verdad a mí me gusta Besos para todas cuidaros y más y venganza será terrible de verdad ¿eh? esto esto recoge esto esto esto porque lo demás vale pero esto mira mira pero, pero esto <risa> y salen volando esto no tiene nombre esto no tiene nombre esto no tiene nombre, tú has dicho tú me vas a mandar a mi fleco, pero yo te voy a mandar a ti el diluvio, y así ha sido el diluvio de... <risa> no te cuesta la garganta El de, de bolita besos para todas y más que te va a acordar, que te va a acordar venga ¡Chao!